ya hemos terminado el curso de fuerzas, ahora nos vamos a concentrar un poco en todo lo que tiene que ver con la óptica. ¿Qué veremos? Definición de lentes y tipos de lentes, definición de óptica y por último espejos y tipos de espejos. No siendo más, comencemos. Este video cuenta con el patrocinio de Industrias El Reflejo. Una empresa dedicada a todos los productos de limpieza y desinfección. Está ubicada en Caldas, Colombia. Y pueden encontrar algunos de sus productos. Gel antibacterial, alcohol al 90%, jabón líquido antibacterial, amoníaco cuaternario y, por qué no, hipoclorito de sodio. Pueden encontrar los teléfonos que aparecen acá y también visitar la página web. Ahora, continuemos. Definamos qué son los lentes. Es un dispositivo óptico que permite enfocar o dispersar los rayos de luz por medio de la difracción. La difracción es un fenómeno de la luz. Es importante que luego este tema se trabaje más a profundidad. Pueden existir algunos lentes, los cuales pueden ser cóncavos o convexos. Veamos la diferencia de esos términos. ¿Qué es que sea algo convexo y cóncavo? Definamos. Empecemos por la parte convexo. Convexo dice que tiene un lado más prominente en el centro que en los bordes. Mientras que cóncavo, forma curva más hundida en el centro que en los bordes. Entonces podemos ver, esta es una forma cóncava. Miren que tiene una forma como una especie de coca. ¿Y qué es lo que dice que es cóncavo? Forma curva más hundida. En el centro, miren que acá se encuentra más hundido. Mientras que convexo, que lo vemos acá, un lado más prominente. miren que es como una especie de montañita. Esto es convexo. Entonces, cuando vean una especie de montañita, relacionenlo con algo convexo. Y cóncavo, con algo como una especie de coca o de forma cocada. Tipos de lentes. Existen las lentes biconvexas y cuentan con dos superficies convexas entonces veamos miren que esto es convexo acá y a este lado esta es una lente biconvexa miren que ambos lados son convexos también existen los plano convexas tiene una superficie convexa y una plana entonces acá estaría el plano estaría plano y esta sería la parte convexa no olviden que es como una forma de coquita también existen las lentes cóncavo-convexas, son lentes que son cóncavas por un lado y convexas por el otro, entonces tenemos acá, miren esta forma, tiene un lado que es convexo, que en este caso sería este de acá, este es convexo, y este es cóncavo, convexo y cóncavo, entonces importante esto. Otros tipos de lentes son los convergentes. Son aquellos que son más gruesos en su parte central y más delgados en los bordes. Como consecuencia, concentran un único punto, los rayos de luz, que inciden sobre la forma paralela al eje central, al eje principal. Entonces, veamos acá. Este es un lente convergente. Miren que todos los rayos van de forma paralela y luego convergen a un mismo punto. Todos los llevan a un mismo punto. El ejemplo más simple para entender un lente convergente lo podemos ver en la lupa. La lupa, si ustedes enfocan un rayo de luz, digamos del sol, todos esos rayos se llevan a un punto. Entonces uno podría enfocar y generar, digamos, algo de, de candela al concentrar un punto de papel. Podría ser lentes divergentes. Son aquellos que son más delgados en su parte central y más gruesos en los bordes. Como consecuencia, separan los rayos de luz que inciden sobre ellos de forma paralela al eje principal. Entonces veamos ese tipo de rayos. Miren la forma que toman. Ya no van a un mismo punto, miren. Van de forma paralela y siguen saliendo de misma forma. Son de forma paralela. El ejemplo más simple lo podemos ver en las gafas. Las gafas, a pesar de que los rayos llegan, golpean, entran de forma paralela. Entonces, este es un tipo de lente divergente. Estudiemos un poco lo que tiene que ver con la óptica. Definamos qué es la óptica. Es una rama de la física que involucra el estudio del comportamiento y las propiedades de la luz, como también se manifiesta y también las interacciones de la luz en la materia, o sea que todo lo que tenga que ver con fenómenos y comportamientos de luz van relacionados con la óptica. Aquí podemos ver por ejemplo un prisma en el cual entra una luz blanca, pasa por el prisma y se generan los colores, digamos que esta es la función de un prisma, convierte la luz blanca a diferentes rayos o ondas de luz, en este caso diferentes colores. Veamos ahora algo que también va muy relacionado con la óptica, que son los espejos. Definamos qué es un espejo. Los espejos son superficies o láminas de cristal, los cuales permiten producir reflexión de rayos luminosos de los objetos. Sus componentes son nitrato de plata puro, 26% de amoníaco en agua, sales de Rochelle y agua destilada. Su fabricación consiste en aplicar a un sustrato de vidrio un revestimiento refractante. Entonces, todos esos componentes forman parte de los espejos. Veamos algunos tipos de espejos. Está el espejo plano. Es un tipo de espejo cuya superficie reflectante es plana. Son espejos que se utilizan con mucha frecuencia. el espejo que generalmente tenemos en nuestras casas, es un espejo plano. Veámoslo acá. Miren el espejo, acá tenemos la bailarina, llega, los rayos llegan y se forma aquí una imagen, una imagen. Generalmente este tipo de imagen es una imagen virtual, es la única imagen que genera un espejo plano. Veamos otro tipo de espejo. Espejo cóncavo, es un espejo curvo cuya superficie reflectante es curva. Pero en este caso es de forma cóncava. Recuerden que cóncavo viene de coca. Entonces relacionamos, miren acá, como una especie de cuchara, miren. Acá podemos ver, acaba el objeto, pega el rayo paralelo y cruza de esta forma. Esto ya luego lo veremos con más profundidad. También podemos ver que forma cuatro tipos de imagen. A diferencia del plano, este genera cuatro tipos de imagen. Tenemos también el espejo convexo, es un espejo curvo cuya superficie reflectante es curva pero en este caso es de forma convexa o convexo, entonces miremosla acá, miren la forma prominente de esta curva, este es un espejo convexo, este espejo solamente genera un tipo de imagen y para entender un poco más veamos qué son las imágenes. Una imagen es una proyección visual la cual se produce por el cruce de dos rayos de luz. Esto es lo que es una imagen. Esta es la imagen generalmente. esa proyección siempre va a ser virtual. Podemos ver por ejemplo acá el vasito con esta ramita. Miren que al otro lado del espejo se forma una proyección. Esta proyección se conoce como imagen y es de tipo virtual porque se genera en la parte de atrás del espejo y miren que como es del mismo tamaño en este caso podemos ver el comportamiento de un espejo plano con esto podemos dar por concluida la primera parte de lo que tiene que ver con lentes y espejos en el próximo video veremos todo lo que tiene que ver con los lentes convergentes y lentes divergentes Veremos el comportamiento de cada uno de ellos. No se lo pierdan. Y los invito a que vean, si no han visto, el curso de fuerzas para que lo vean. Está muy bueno y les puede servir mucho para aquellos que están viendo estos temas de dinámica y fuerzas. No olviden que fuimos patrocinados por Industrias El Reflejo. Limpieza y calidad que brillan. Les voy a dejar una pequeña reseña de nuestro patrocinador. Muchas gracias.